En la mañana de este martes fue ofrecida la conferencia sobre los símbolos patrios, héroes de la independencia y la restauración de la república en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial de Duarte. Esta actividad fue realizada por el Ministerio de Defensa a través del Ejército de la República Dominicana y el Séptimo Batallón de Infantería editada por el General de Brigada César Leonidas Baez. Pero específicamente el, eh, el General Baez Páez lo no va a hablar sobre Duarte Duarte y los militares Ese es el, el tema fundamental De la mañana de hoy Por lo que En nombre de La Fuerza Armada presente acá En nombre de la General de Educación De la licenciada María Santos Mora les damos a ustedes una cordial bienvenida a este importante ciclo conferencia que realmente el mes de la presidencia es en enero y que concluye el día 9 del mes de marzo. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.